¿Cómo está tu primo, el primer confirmado del bailando? ¿Está sí, intenso, el primer, confirmó, preparándose. el primer confirmado fue Holder. El segundo es Luciano, el Tirri. Para mí no ensaya nunca, porque está todo el día con el teléfono. Ah. Eh, no Rey sé busca tutoriales en el teléfono? No sé qué está, pero está todo el día con el teléfono. Sí. No, no, es medio patadura, mm. pero creo que puede ser divertido también. También quiero que baile Cande, yo creo. Creo que la puedo convencer, vamos a ver, vamos a ver, le De tengo fe. no del jurado. No, no participante, no, el jurado, el jurado, ojalá podamos cerrar el jurado tradicional del, del bailando, que es eh, es Ángel, ¿Sí? en ese orden, Pampita, Moria y Polino. así que ese sería el jurado tradicional. Estoy ¿A, a quién no le gustó tanto que esté Pampita <risa> y pidió renovación? ¿Quién es? ¿A quién es? Sí, Marcelo. ¿A quién es? No, ¿A quién? Vamos a eso. ¿A quién? Es salud Lourdes Sánchez. Dijo que la vio oh. muchos jurados, que ya es figurita repetida, pará. Oh, pará. Lourdes Sánchez. No, no, no, no, me, nada, no, no que me, me agarró como una cosa así como de uff, uh. qué macana, y no sé si hacerlo en el programa. Primero que se dedique a terminar su casa en Corrientes, sí. que se dedique a los carnavales, mm. ya, me encantaría tener en la pista ella, ah. ya le digo ya, ah. pero que no opine del certamen, el certamen lo armamos nosotros, por ahí ella cree que tiene el derecho a opinar por ser la mujer de Chato Prada. No. ¿Jurado? ¿Jurador? No, no, no, no, no, son cuatro. Eh, y por ahí, si sale algo, por sí, ahí, una, un, un, un quinto, un sí. quinto jurado, ah, pero... pero ¿Qué no, hacer? no no No, no, no voy ah, a decir qué sí. puedo decir, no, no quiero decir. lo agarro acá. Sí. ¿De a poco se van dando otros confirmados, como el caso de Alfa? No, Alfa todavía no está confirmado. Claro. Alfa no está confirmado porque falta una, una reunión. Él todavía ah, no, ah, me encantaría ah, que claro. esté. Sí. Le preguntamos a Wanda porque se encontraron en un evento y charlaron. Eh, pero Wanda, Wanda figura, sí. te, figura otro canal pero por ahí termina, antes. cuando Yo le dije, el siempre Master tiene que con, conducir un programa y lo está sí. haciendo y lo está haciendo muy bien el Masterchef, así que, pero bueno, o si sea, algún día viene en el programa, me algún debería, lugar va a tener. Podría ser el quinto jurado. No sé no, el... no sé, no sé, no sé no, no, no pongamos nada todavía, sí. pero me gustaría. ¿Puede haber algún adelanto exclusivo para intrusos de algún participante que puedas confirmar? No, no, no, no si, si no después se, se empiezan a caer. No, no, me encantaría darle, ¿cómo no le voy a dar? Sí. Primero felicitarlo. Por el programa, me encanta. Acá ya lo digo como Hombre de América. Me encanta cómo está el programa, me encanta cómo está Flor, me encanta cómo está el panel, me encanta Ay, cómo está me, todo. Está barro del programa. Te esperamos en bueno, el piso. Bueno, pero calculá que la semana que vino, la otra sí. estoy ahí, ¿ok? Dale. En Flor, así que ahí De estaré. mí no dijo nada, de mí no dijo nada. <risa> Héctor, vos sos intruso. Claro. Escuchame una cosa. ¿Por dónde empezamos? Uy, porque porque lo de Lourdes. Claro, no le gustó, a, Lourdes. ¿viste? a Lourdes Sánchez le dijo que se vaya a terminar sí, la no, no le gustó, me parece. Puso cuando dijo no su cara como. Sonó. Me estaba bocoteando el programa y todavía no arranqué. <risa> sé no, eso. Es una estrategia. Lourdes siempre hace eso eh, para. Porque ella dice que ya se jubiló claro. de bailar. No, la siempre lo mismo. No sé se siempre... Y después vuelve. No, porque siempre quiere algún bar, alguna cosita ahí al costado. Igual me manera. Igual el bar cuando lo pusieron lo criticaron, pero Pero Dios que hablar el bar por eso picante. era el era... no ¿no Bueno, quiere pero bueno. ¿No, es que no quiere jurado. yo, creo, yo eso... creo como Tauro. Pero que Burde no, se está buscando jurado. Pero chicos, confirmó eh, Marcelo recién en la nota el jurado, ¿no? Bueno, pero ella no tiene la esperanza. No, la esperanza no, no. había, está. perdón, ¿no había un quinto jurado? No, no, no El quinto está jurado. Ah, jurado. era. El quinto, jurado era, un sí. también, quinto, quinto jurado era un interés sí. que hablé con ella también, que le gustaba. ¡Jurado el chico ¿Sabes quién era la quinta jurada de la sí Tauro. Nos van a matar. Demostrar que son Marcela Tauro. le va a matar? La madre de Messi. Celia Messi. Celia. Me llegó Guido casi sí se me Sáfora. Ahora ya está, que ya que le dijo ahora, hablé con Celia sí. y me dijo, no, no la me la viene do. volviendo loca hace un no esta la idea. La esta. No, ¿sabés qué me dijo? Me dice, Lío me dice, si vos querés hacerlo claro, te divierte hacerlo. ¿Se acuerdan que ella la A ver, para vosotros celebrity. Es una mujer que se debe. Pero mira mucha tele, nos mira muy Que divierte la farándula. Celia, puede caminar por Rosario. Sí, sí, donde vaya un programa de televisión deja está. De Pero aparte es tan amorosa No la veo dando una devolución igual, igual A, pero a Miranda, Rosario, ojo, ¿entendés bien, nena? Pero me refiero a otra cosa si no es popular Me refiero todavía. a la solicitud ¿A quién le gustaría, madre, ver, ¿sí? gustaría ¿sí? ver en el bailando? ¿Sabés para qué me gusta nombre. Celia? Como participante no, En la pista no sí, va. no como jurado no va digo algo con lo insistente que es Marcelo y el equipo que tiene y la amistad que tiene Marcelo con los medios. de visita así un día no eso alguna cosita claro alguna partida, ¿Sí, a quién le gustaría verlo bailando Ay, a Alfa, sí, Alfa, Alfa Cristina gusta. Fernández de Kirchner sí también, también Alfa me gusta Alfa lo que nos hace bailar a nosotros estaría bueno sí, que vaya a bailar porque bailando. Alfa o en lo que sea lo va en lo que sea alguien sí. una de dos y va a estar interesante verlo sí. me parece sí. eso ya a mí me gusta la pelea Alfa va a hablar no va a bailar Alfa claro, Moria, ya eh, el primer día Moria ¿sabes? le dijo de todo la otra vez y, sí, claro. y después claro. todas las que contó, lo que sí, habló me lo imagino abrazando a Marcelo ¿Quién? Larrito ¡Sí! Ah, sí, puede, sí ser ¡Puede ser una buena ¡Gran, gran lugar, idea! Puede, puede ser una, una buena oportunidad, oportunidad sí. para, sí. María, sí, para sí, lugar, está, mi amor. Me encantaría Me encanta Pero ella siempre nos mira también Le mando un beso ¿Está mal un poroto cubero? gusta, me gusta También le gusta cubero Sí, puede ser Y aparte le gusta Ya pasó, me parece ¡No! Nico coquia no, ¿no? No volvió claro. cuando ganó el bailando. Florjas claro. o sea, Mil Peña ojo. me gusta de, del mundo ¿Quién? Luzu. Florja Peña, que no. esa, ella esa fue ganadora. ganadora me ya gusta estuvo. Igual, con... ojo, sí, con lo que lo que puede avanzar es el tema de quieren darle también una estructura de streaming al Luzu que se, se entiende como va a ser es el bailando. Toman que vuelvan. Es, que, es que me va no, a te dejar. <risa> es que vos a sabés la que la el, se va. Aparentemente, el arreglo que tiene Pampito. El arreglo no. que tiene eh, Marcelo con eh, Nico Kiato es que le va a dar un, si, algunas un figuras de no ah. algunas figuras del Uzu, claro. no, Nico, no! van a participar la